This is the your favorite rappers. Dale. Dale, dale. Es universos. Estén atentos porque vengo con mi ejército. Dale, dale. Es incomparable. Salgan del camino porque somos imparables. Dale. Ok, está listo el armamento Te dejo un consejo cual dinamita en este verso Nos quieren tirar, pero no entendieron nada Primero la pasión, después el dinero y la fama Tiro este doble que suena genial Para que vea de qué soy capaz No se compare conmigo, lo siento mi amigo Lo mío es brutal Pedí poco más, te lo voy a dar Pero no te dejo una muestra nomás Así cuando termine vas a repetir el no toda pista, pues somos artistas De lo mejor que escucharás en toda tu lista Si quieres tirar hate, anda, móntate esta pista Si no lo vas a hacer, anda, escóndete en el Insta Disparo si quiero, me importa una mierda que el coño pueda lastimar Soy un simple rapero con hambre de gloria, no creo que quieran hablar Soy un poquito cabrón, a menudo me porto como si yo fuera uh. satán Tengo un cuchillo en la boca, tú ven y provoca, te voy a poner a bailar Dale, dale, es universos, estén atentos porque vengo con mi ejército Dale, dale, es incomparable, salgan del camino porque somos imparables dale bancarias ya sin dinero y aún así voy avanzando y follando a raperos he logrado tantas cosas que soñé de pequeño y ahora solo sufro insomnio se esfumaron mis sueños me siento en este instante sin ¡Ya! Yeah años seguidos en primer lugar sí. Ahora dime que se siente que te fui un cabrón Que en el rap no tiene estudios pero ahora es tu dios uh. Si das un motivo yo acabo contigo, no pierdo el camino Soy un ser divino, también adivino que tú eres bandido No puedes conmigo, pareces mendigo sí. con sí. ese sí. tu estilo de marihuana sí. y yo con rap para críos sí. En pecho frío sí. como el puto mío, yo sí que la lío levando sí. sí. al equipo sí. y también este me micro sumo. Y aunque nunca mi talento presumo A este junte no le fallo, me uno Y si vamos a pegar no me esfumo entre yo sé que a varios desplumo. Y es que ya estoy cansado de los gaiters asquerosos hagan fila y los atiendo uno a uno envidiosos. El conde se mostrina y no tiene metraseta. Pero cuando te pega el agujero, se escopeta, no lo admiten. Y eso a mí ni me va. Tengo claro que se me da natural. Ya todos lo escribo con métricas. soy un verdugo, no tengo rival. Tirame decir lo que quiera, que igual se me río de todo el final.